Ya, hola, ¿cómo están? Eh, Begoña, y Hola. Eh, yo soy Rolando Cosio, soy médico participante del Cabildo Salud es un sí. Esto, eh, es un nuevo video de, de um, comentarios con respecto a um, eh, la prueba y la, y la nueva constitución. Eh, nosotros somos un grupo de eh, personas interesadas en que la salud sea parte de hecho, la salud sea parte de nuestra nueva constitución. Eh, estamos ahora con eh, Begoña y con Isabel. Begoña Yarza, ella es eh, médico pediatra, ¿cierto? Fue exdirectora del hospital Ezequiel González Cortés, participante activa, ¿cierto? De intereses sociales en el colegio médico y, y gran eh, colaboradora en ese ámbito. Eh, y Isabel de Ferrari, enfermera, ¿cierto? De... Eh, Profesión, ella estuvo participando en el MINSAL, en la, en la Secretaría de Determinantes Sociales, ¿cierto? Y además eh, trabaja en gestión pública y es también participante activa de eh, nuestro interés de salud como derecho en la Constitución. Entonces, eh, en esta línea de los videos que estamos realizando, eh, eh, la idea es hacer una conversación, ¿cierto, Begoña? ¿Cómo están, Isabel? Hola, hola. Hola, hola. Eh, la primera pregunta que estamos eh, haciendo partícipes a todos es que se acerca el plebiscito, ¿cierto? Y queremos saber qué piensan ustedes con respecto a la importancia de que Chile tenga una nueva constitución. No sé si quiere partir de Goña o, o Isabel. Bueno, parto yo así, bueno, y claro, yo estoy convencida de que requerimos una nueva constitución. Y estoy convencida, una, por la carga simbólica que tiene, ¿no? O sea, que una constitución no hecha en democracia, eh, nace con, con una legitimidad ya absolutamente cortada. Le podemos enmendar cosas, pero ya su legitimidad no es la que queremos. Y en segundo, y mucho más de fondo, es que la constitución que hoy tenemos eh, es una constitución que eh, no pone de verdad los derechos sociales de las personas en el centro. O sea, efectivamente tiene brechas que son notables, y uno cree, y yo me siento de ese grupo de personas que cree que es mucho mejor hacer una constitución eh, en democracia, eh, con la participación de los ciudadanos, eh, que hacerla entre siete o diez personas. Entonces yo creo que es la legitimidad, la posibilidad de que seamos parte de una nueva constitución, es un hecho histórico, y segundo, porque yo creo que soy parte de un grupo que cree que a esta constitución le hacen falta los derechos de las personas. Excelente, Isabel. Yo, yo comparto con la Begoña, y, y creo que efectivamente es una oportunidad histórica de tener un, un, un marco de país hecho por todas y todos. O sea, tenemos la oportunidad de que sea paritaria, es decir, que recoja el, el sentir de las mujeres y que sea el 50% de las mujeres construyendo eh, el marco como queremos ser eh, en el siglo XXI como sociedad, eh, Comparto que la, la constitución que tenemos hoy día, además, es decir, es una constitución que nos tiene de, de brazos, de manos, atadas desde hace 40 años, eh, y que los elementos centrales de la vida cotidiana no están resueltas en ella. Eh, quiero poner sola, solo el punto de cómo la pandemia, hemos tenido tantas dificultades para responder en forma adecuada como país a la pandemia, eh, que con otra constitución, con con nuestra lógica de los poderes institucionales, eh, podríamos haber tenido mucho mejor respuesta para todos las y los chilenos. Así que, y, bienvenido. Estamos todos de acuerdo y, y, y la idea es contribuir en eso. Ahora, ¿qué piensan ustedes que es clave de incluir en esta, en el del ámbito de la salud la Constitución? En los factores condicionantes, que, en ¿qué que consideran que es importante? Sobre todo en el tema que nos estamos reuniendo para este video. Uy, es que nos tocaste una fibra sensible para mí y para Isabel, yo creo que todos tenemos algunas áreas que pensamos que son indispensables, pero hoy nosotros estamos muy interesados en que pongamos a los niños y a las niñas y a los adolescentes centralmente en esta constitución. O sea, hoy, hoy, los niños, niñas y adolescentes de Chile, a pesar de que hay un mantra de ponerlos primero, de ponerlos centralmente, o sea, no hay quien no inicie un discurso señalando que los niños son el futuro, pero en la práctica y en la realidad de los niños, eh, las políticas públicas no chorrean para los niños. No. Uno mira datos que uno tiene al alcance con respecto a datos así tremendos de hacinamiento, por ejemplo, en el país. Cuando se a jugar el hacinamiento, bueno, eso no llega a los niños. El hacinamiento en adultos es mucho más bajo que el hacinamiento en niños, porque al final lo que ocurre es que se termina eh, ajustando con la niñez. Cuando uno mira los resultados sanitarios de Chile, con indicadores no básicos, sino que los indicadores ya más avanzados que tiene la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, Chile, cuando lo comparan con países de ingresos medios y altos, en una evaluación que hicieron el año pasado con respecto al desempeño, Chile era el país 41, de 41 países evaluados. Estamos hablando de Chile, de Mal, países con nosotros. ¿Y, cuánto, ¿Y por qué estábamos ahí en niños, niñas, adolescentes? Porque medían embarazo adolescente, depresión y alteraciones del ánimo en niños, incorporación de la droga en infancia, Entonces, cuando neonatal. Entonces, eh, indicadores de resultados que hablan de la integralidad de los niños, Chile está al debe. Y a mí me cansa que la gente diga como lugar común que los niños están centrales, que los niños tienen una súper buena salud y que nosotros tenemos resultados, sí, resultados de los 60, de los 70, de los 90. Pero para el siglo XXI, los resultados sanitarios en la infancia estamos súper al debe. Y entonces uno dice, ¿qué es lo que le falta a Chile para que pongamos a los niños efectivamente en el centro? Y yo creo que es la mirada de sujetos de derecho Y eso es un tema constitucional. Bueno, mira... Isabel. Eh, Solo para complementar muy breve lo que dice la, la Begoña. Nosotros llevamos prácticamente desde el año 90 queriendo tener un sistema de protección a la infancia y todavía no lo tenemos. No tenemos un sistema como sistema que dé garantía a la infancia. Lo más que hemos logrado es el programa El Chile Crece Contigo, que es bienvenido, ¿no? Eh, pero el programa Chile Crece Contigo hace tres años atrás, o cuatro, pasa a ser eh, generado y organizado desde el Ministerio de Desarrollo Social. Antes, de alguna manera, estaba muy centrado en lo sanitario. Y si nosotros entendemos que, lo, que los niños son sujetos de derechos, los tienes que mirar como personas integrales, no solo las necesidades de, sanitarias. Y para eso tienes que tener una, una autoridad que permita la, la mirada integral y el seguimiento integral a los niños. Y eso no lo hemos logrado sacar. Eh, en ese sentido yo creo que la única manera es tener una constitución que te dé las bases para generar la integración de todos los servicios eh, sectoriales públicos que permitan acompañar a los niños y, y ser efectivamente, como dice la Begoña, sujetos de derecho Y no eh, sujetos de protección solamente, ¿no? Poder entenderlo, poder escucharlos poder permitir que se expresen, que su voz... Es parte de lo que construye la sociedad. Eso. Fíjate que, que cuando uno mira las desigualdades en el país, que son así, terribles, y que la pandemia las mostró descarnadamente, en infancia aún son peores. Sí. O sea, si uno hace, ¿quiénes, quiénes son aquellos que, que tienen son más pobres? Son los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? ¿Quiénes son los que tienen eh, peor... Eh, Realidad de salud mental, niños, niñas, adolescentes. Y si a eso tú le sumas género, son las niñas. Y si a eso le pone pueblo originario, son las niñas que vienen y que viven en zonas con pueblo originario. O sea, que pertenecen a los pueblos originarios. O sea, que la expresión de la desigualdad es mucho más dura, cruenta, en la infancia, en las mujeres, en los, niños de la infancia, y en los pueblos originarios. O sea, que la infancia es como como una alarma de que no hemos resuelto, y peor, sino que estamos hipotecando el futuro de este país, porque es allí donde tenemos que hacer los cambios trascendentales. Bueno, ahí va la otra pregunta. Es, es, <risa> a, a, a, eh, sabemos que no solamente la salud... Eh, es responsable del desarrollo de nuestra infancia, de nuestros niños. Entonces, eh, como ustedes bien lo han dicho, si les gustaría redondear, eh, ¿qué otros aspectos consideran que el país debería van, avanzar en el ámbito de la infancia en los cambios que ustedes han sugerido? Porque no solamente salud. A ver, eh, parto yo esta vez, Begoña. <risa> eh, es claro que tiene que haber un tema donde se pueda, primero... Pensar en que los niños son sujetos de derechos, son personas, y son personas integrales. Y en ese sentido el acompañamiento al proceso de crecimiento durante su, los 20 años de desarrollo de niños, niñas y adolescentes, digamos, es, tiene que estar educación, tiene que estar el territorio, y el territorio con espacios públicos protegidos para los niños, niñas y adolescentes, donde se puedan expresar sin el riesgo de de ser atropellado, por ejemplo, o de caer en, en un espacio de, eh, poco saneado, con mal saneamiento básico, eh, porque eso es lo que te permite que ellos también pasen a ser sujetos de la sociedad en la cual están. Eh, por lo tanto, tiene que estar salud, tiene que estar el municipio, el tanto eh, gobierno local que genera las bases de un espacio de convivencia. Eh, podríamos decir que posterior a salud, a educación... En, en, no puede no estar toda la parte recreación, toda la parte recreativa, la parte cultura. Porque nosotros como sociedad eh, hablamos de que los niños son importantes, pero somos una sociedad brutalmente adultocéntrica que, que no sabe escuchar a la juventud, eh, ni, a la, ni a la niñez. Y creemos que lo importante es decirle que sean obedientes de los roles que nosotros ya tenemos. Eso tenemos que hacer un giro que te fijas que es maya, que solo... La, las instituciones de servicio, es culturalmente tenemos que dar ese giro. Sí, sí. Yo, en esa misma línea, uno va a un colegio y los carteles en el colegio están a la altura de los adultos, no a la altura de los niños. Uno va a un hospital pediátrico y también pasa lo mismo. El mundo está hecho para los adultos, no pensando en los niños. Ni siquiera el mundo más apropiado, el hábitat natural de los niños, está hecho para los niños. De esto pintamos de colores y con monitos para adornar, pero no pensamos que los espacios que habitan, ellos tienen que co-crearlos. Entonces, cuando uno dice que tenemos que hacer políticas en que los niños sean sujetos de derecho, es que le demos participación a los niños. Y a mí me preocupa que en este evento que es histórico, no solo tenemos que pensar que tenemos que ponerlos como sujetos de derecho, sino que tienen que ser parte de este proceso constitucional que deberíamos estar buscando alternativas para que los niños, niñas y adolescentes discutan los temas más relevantes que quieren que estén en la Constitución. Porque nuevamente no vaya a ser que nos vaya a dar el paternalismo y hablemos por ello. Entonces cuando uno mira lo que pasa en la sociedad, ¿cierto? Es que esta sociedad, si nosotros logramos construirla para la infancia, lo decía antes, decía que la sociedad hecha para los niños es una sociedad donde entran todos. Donde entran las personas con capacidades, con capacidades distintas, que entran las personas más ancianas. O sea, un mundo hecho para la infancia es el mundo más inclusivo y la sociedad más inclusiva. Así que yo invito a que en esta constitución los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean centrales, ¿cierto? Y que, y que construyamos un mundo pensando con los niños y para los niños. Exacto. Bueno, estamos de acuerdo. Eh... Yo ahora las invito a despedirse de este video por el tema de tiempo, ¿cierto? Eh, para el 25 de octubre, estamos todos de acuerdo con que hay que aprobar para dar una alternativa a la nueva constitución, ¿cierto? Y me gustaría que cerraran cada una con algunas palabras de, de término para, para, para la gente que nos va a ver en este video. Eh, yo me tomaría la palabra a la Begoña. O sea, ojalá que en la nueva constitución estén presentes en la construcción de la nueva Constitución, los niños, niñas y adolescentes. Yo diría que, yo me siento contenta, yo estoy contenta porque esta es una posibilidad, y las posibilidades tienen todo para construir. Así que desde este momento que estamos diciendo esto, nos comprometemos, ¿cierto?, a generar espacios para que los niños, niñas y adolescentes participen en la discusión constitucional, y con alegría y sin miedo porque por cierto que va a ser mejor con 155 constitucionales elegidos por la gente que siete personas encerradas. ¿Cómo le vamos a tener miedo a, a pensar entre nosotros? Esta es una sociedad, yo diría que madura. Así que yo estoy contenta y además estoy optimista. Y yo creo que vamos a lograr que estén niños niñas y adolescentes sus derechos puestos ahí. Así que muchas gracias por la entrevista. Excelente. Eh, bueno, fue, fue muy, muy buena la experiencia, creo que, que esto va a calar hondo en las personas que lo vean, eh, porque no siempre uno se pone eh, en los zapatos de, de los niños, en este caso, y, y e intenta, intenta interpretarlos, pero no siempre lo hace como ellos quieren. Por lo tanto, eh, es básico que, que uno siente que la idea no es hablar con ellos, sino que hacen los participantes activos de, de esto. Entonces, invitamos a todos. 25 de octubre, eh, a aprobar la eh, nueva constitución con convención constitucional y eh, que eh, sigamos participando activamente de, de esto y de todas las actividades que el Cabildo organiza, eh, y ahora casi semanalmente, así que eh. agradezco <risa> a Isabel. Y bueno, nos veremos para un próximo video. Que estén muy bien. Bien, vale. Chao. chao, chao.